Las declaraciones fueron ofrecidas por la dirigente comunitaria Odilín Morel, quien dijo que a pesar del anuncio del inicio de la construcción de los puentes, no suspenderán el llamado a huelga para el 7 del mes próximo, alegando que existen otras necesidades y para resolverlas es necesario sentarse en la mesa de diálogo. A evaluar que van, ellos no van a iniciar, nada, ellos van a evaluar la construcción del puente.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 En este orden, los residentes del sector Ugamba esperan que en esta ocasión sea cierto el anuncio del inicio de los trabajos de construcción del puente vehicular. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.